Bueno, tal lo anunciado, querida gente, eh, ya muy brevemente vamos a sacar nuestro querido logotipo y ahí lo tenemos sentadito a nuestro actor, músico, Sebastián Fusco, un gran amigo mío de mucho, mucho tiempo. Este, bienvenido, Sebastián. Muchas gracias. Gracias, Víctor, por invitarme. No, todo un placer gracias. realmente porque tienen mucho para contarnos. Y por otra parte, bueno, seguimos esperando a, a, a Michelle, a Michelle que sí. tiene un apellido. Ribruyant. Ah, ahí está. Más sí es fácil que lo diga sí, él claro, a que bien. lo diga yo. Este, bueno, antes de comenzar y antes de continuar, eh, quiero hacer una aclaración. Recién yo tiré una fecha eh, para la obra. Dije sábado 20 de septiembre y no es sábado 20. Ni sabemos qué día es. El 20, Pero no, el eh, va a ser 10 Sábado 10 de Acá septiembre. Acá tenemos los volantes. No, no, hay, no se puede mostrar a la cámara más a ver para. No, ¿sí? no hacer cosas No, excepto que vos te pares y te acercas Ahí, eso, eso, ahí eso. mucho, mucho ahí está, mirá, ahí está, mira. Bien. mira sí, muy sí. bien. Ahí está. Ahí, ahí está. Perfecto. Muy bien. Bueno, ese bueno. es el, el volante. De paso, de... sí. De paso, dejamos volante. sí. Muchas y stickers también. Eh, sábado 10 de septiembre en Circo del Aire, Chacabuco 629. Esto es el barrio porteño de San Telmo. Perfecto. ¿Tenés idea de Chacabuco entre qué y qué? Sí, entre México y Chile, si mal no recuerdo. Ahí está. Chacabuco entre México y Chile. Siempre hay que tratar de facilitar a la gente. Está bien que ahora con él. Con los, este, ayuda. Mm. Sí, todo llegar. el mundo usa el, el, el GPS. Menos el yo el que busco. no uso ah. nada. Yo, afortunadamente... ¿Sabes que Yo tampoco, ¿eh? Soy un tipo que me oriento perfectamente. ¿Sí? entendiendo en Cualquier lugar. A la vieja usanza. Muy bien, perfecto. Bueno, eh, yo quiero comentar que Sebastián es músico, eh, es pianista, es docente. Y, bueno, nosotros nos hemos conocido hace muchísimo, muchísimo Como tiempo. años, no sé, sí. Más. Sí, puede ser. Más de 10 años wow. hace ya 14 años que te conocí no, un poco menos, 12, es, 12, 12 puede 12, ser 12, puede 12 ser, 13 sí. años él ha sido parte de mi de mi equipo de musical, de soporte en mis shows, cuando estábamos en Homero en ¿no? Homero Manzi, hermoso lugar exactamente y junto con otros, que no sé si lo seguirás viendo eh, No, Cristian, no, me hubo, me hubo un percance. Y ah. con Federico nunca fuimos amigos, pero bueno, buenas ondas. ¿sí? Claro, claro. Pero, sí, todos buenos, muy buenos músicos. Bueno, él sí. es un excelentísimo pianista, este, así que bueno. También sos el responsable de la música de esta sí, obra. Sí, la gran gran parte de la música, ¿vale? Puedo hacer algunas aclaraciones. Sí, por supuesto. Bien, los que escucharon antes, eh, antes que yo entrara, es la introducción de un espectáculo que se llama Subcontinuo, que es totalmente audiovisual. Uno de los dos espectáculos que hicimos. Eh, ¿puedo hablar habla la cámara? Sí, sí. Que hicimos en, en pandemia. Este es el segundo espectáculo Ya con bastante producción para lo que es Nosotros, pero es una producción independiente Absolutamente independiente Perfecto. Pero ese espectáculo es imposible de hacer en vivo Porque obviamente tiene música medio orquestal O sea, tiene cosas a varias cámaras eh, ¿Y eso por qué plataforma se hace? Eso, se... eso en realidad lo hicimos, lo fuimos editando todo, como Ajá, como quien edita sí, una película con sí. distintos soportes Bien. de video. Y está subido, eh, yo te lo había pasado en su momento, está el trailer también, Ajá. A nuestro canal de YouTube, Circo continuo Arte. De Exacto. hecho, podemos pasar el chivo para que nos sigan en... Estamos como Circo Continuo en Twitter, Facebook, TikTok e Instagram y Circo Continuo Arte en eh, YouTube. Perfecto. Eh... Una sola cosa, siempre tener en cuenta que en los tiempos de, de radio hay mucha gente que se interesa. Si bien este programa, además de ser transmitido en vivo sí. en este momento, luego la gente lo puede repetir y Buenísimo, replicar las veces que quiera. Fantástico. Luego vos también lo podés sí, eh, sí. Eh, difundir. Pero la gente, eh, siempre hay que hablarles eh, lentamente para que la ah, gente bien. incorpore información. perfecto Porque obviamente nosotros sabemos de qué estamos hablando pero la gente tiene otro ritmo, indiscutiblemente, y entonces eh, quiere escuchar atentamente. Eh, entonces, aclarado lo de la fecha, que es sábado 10, 10 de septiembre a las 21 horas en Chacabuco 629. ¿Sí? El espacio se llama... Eh, Circo del Aire. Circo del Aire. Es un espacio circense donde se hacen espectáculos... ...y además eh, se dan clases de distinto tipo... ...tiene algunos años ya... Ah, mira, Es bien, uno de los, de los espacios circenses más conocidos dentro de todo de, de, de la ciudad... Perfecto... Acá le manda saludos Laucha 6... Sí, un saludito, un saludo... ...que todavía no nos conocemos personalmente con Lauti... ...pero bueno, bueno no, no. Lauti. viene siguiendo todo lo que hacemos... Mira que bien... Así que... Qué interesante sí. que es eso... ...porque sí. la, la, la gente cuando apoya este tipo de, de, de cosas... Eh, bueno, también a, a ayudan a esto que yo llamo todo el tiempo que es autogestión, ¿no? Absolutamente. Y que tanto esfuerzo y tanto sacrificio nos lleva a eh, autogestionar y cuando vemos que estamos apoyados, eh, nos hace sentir mucho más plenos, mucho más este, seguros, sí. tranquilos, porque la verdad que todo esto es un real despelote. Hay tanto, tanto, tanto, tanto para ver, hay tanto atractivo. Eh, hay tanta diversidad que, bueno, a la gente hay que... Yo siempre digo lo mismo, Sebastián, con los años y la experiencia que tengo a esta altura de mi vida. Siempre digo lo mismo. Hay que aprender no solamente a valorar lo que hacemos, sino también a vender el producto. Es lo más difícil. Ese es, es lo más el difícil. punto. Ese es el punto. Él es mi testigo. Ya cumplí acá en este espacio un año. Y a todo el mundo que viene le diga, ahora me vas a vender tu obra. ¿Por qué? Porque obviamente yo tengo mi capacidad de interpretación como la tenés vos de los tuyos o el de los suyos. Eh, pero nunca nadie mejor que, el, el, el, el, digamos, la gente que está involucrada. Sí, el propio artista. Lógicamente para contar eh, con claridad, eh, con, para contar cuál es el atractivo que propone mm. la obra, eh, ¿Cómo fue que se les ocurrió? Ahí va. ¿Entendés? Oh, esa es se larga, te... pero. Claro, sí. bueno, no importa. Mira, tenemos hasta las 20 horas para hablar de vos, de Michelle, de la obra. ¿Son solo dos artistas? No. No, somos un montón. Son? Bueno, en escena es ahora, ahora somos nueve. en escena Son nueve actores en escena. Nueve artistas en escena, pero además tenemos a Lara Dumerc que es como la tercera pata de lo que yo llamo el triunvirato del circo continuo, Ajá. que es quien maneja las redes sociales, además. Perfecto. Es maquilladora y maneja las redes sociales. Bien. Y ha hecho algunas cosas, bueno, en subcontinuo hicimos un, compartimos un número de clown, eh, después en la última función que hicimos en vivo también hizo un número de clown con Michelle. Eh, que ahora ella como que no quiere estar en... Bueno, fue mamá hace pocos meses eh, Y no, no quiere estar en el escenario Pero bueno, pero sí, sí sigue siendo parte Muy activa del proyecto claro, Y claro. sin ella como que... Aparte está haciendo unos maquillajes cada vez más lindos qué bueno, qué Ya bueno. pueden, pueden ver en nuestras es, redes que estamos es, posteando los... Es sin lugar a dudas eh, Un arte eh, Invalorable, la verdad mm. eh, Hoy estaba escuchando Bueno, hoy es el Día eh, Internacional del Actor Sí. Feliz Día y ya, no, no me considero actor de... porque me quiero, por bueno, respeto a los actores. Eh, a ver, eh, yo no creo que seas una persona que falte el respeto porque estás arriba de un escenario y te estás haciendo responsable de una interpretación. Sí. De manera que eh, tampoco hay que ser tan literal. Sí, depende de que se entienda por actor. Eh, bueno, el actor bueno, sí. es el que pone en acción claro. una y ejecuta una interpretación. Desde ese punto de vista, ya hay, hay, hay, hay varios. Pedro, sí. María o... Está bien. Eh, un animalito. Eh, interpretar eh, es algo que funcionalmente nos hace eh, actuar. Hmm. Estamos toda la vida, todos somos actores de alguna manera, sí. solo que, bueno, no pertenecemos a la agrupación de asociación de actores sí, sí, sí. Bla, bla, bla, bla. Algunos sí, porque cobramos sí. a través de ese medio. Sí. Este, pero bueno, quiero decir, tampoco hay que ser. Eh, me parece más una falta de respeto no considerarlos artistas mm. y actores, porque de verdad están puestos arriba de un escenario para brindar un espectáculo y un show. Sí, sí, eso sí. Entonces, yo, yo lo digo porque, mira, hace poquito por estuve. Tu humildad, probablemente lo digas. A, pero hace no sos. poquito estuvimos en. Eh, bah, yo estuve, fui parte de una obra de teatro eh, que se llama Pulsión Boisec eh, como músico y bueno, ve, ver vi el proceso de, de trabajo de todos los actores y actrices y fue como, wow, muy flashero todo eso porque desde el, desde el la nada de pequeño aprendizaje del texto hasta cosas que uno yo por lo menos que no soy actor justamente por eso lo dije eh, me, me fascina cómo pueden memorizar todo cómo pueden que a mí que estoy tratando de memorizar claro. una obra claro. yo fui convocado este año para hacer una obra que se llama Hamlet Tango final eh, que empezamos los ensayos el próximo mes y bueno y estoy tratando por todos los medios de interpretar y de volver a retomar los libretos y, y el estudiar. Y lógicamente es una, eh, es una faena, ¿no? Es una es una actividad que requiere mucha concentración, que requiere eh, saber a dónde apunta. Por eso hay que reunirse. Claro. Los actores, las actrices, los directores, todo el mundo se junta en un momento para poder eh, decir. Sí, Sobre todo es. cuando son obras como, por ejemplo, Hamlet. no sí. que, Imagínate lo que es, ni mm -hmm. siquiera se habla con la terminología habitual. Claro, eh, claro entonces, si, vas a, todo, si te apegas al es, texto tal es cual... Todo, sí. Es todo un desafío. Eh, de cualquier manera, eh, cada uno cuando... Por, vos, por ejemplo, sos eh, un músico con todas las de la ley, si te gusta, porque has estudiado, porque has ido adquiriendo experiencia en el tiempo, porque sos docente, porque dictas clases... O sea, todo eso te ha aportado no solamente experiencia, sino profesionalismo, Y del mismo modo uno va generando esa experiencia a medida que uno va transitando el espectáculo y el escenario, que es lo que te va a dar, sin lugar a dudas, la solvencia. Si no, sin lugar a dudas, no estarías ahí. Sí, sí, uno, es todo un proceso, por supuesto, sí, sí, sí. ¿Qué sé yo? Personal y conjunto, o compartido más que conjunto. Claro, entonces, sé, yo desde chiquitito vislumbré la posibilidad de, de estudiar, de hecho estudié eh, con mucha gente y me siento muy par cuando vienen actores y actrices de nombre y que mm. tienen sus obras acá en la calle Corrientes y qué sé yo. Y hablamos de igual, igual, porque, a ver, todos de alguna manera transcurrimos mm. el espacio de incorporar conocimientos, técnicas y todo eso. Permanecer y transcurrir sin lugar a dudas hasta el cantante es un poco actor claro porque, bueno porque sí por supuesto ent entendemos que sí, es sí, un sí. intérprete porque interpreta claro el cantante es quien más interpreta sí, así sí. que bueno volviendo sí. al día internacional del actor feliz día para todos nuestros colegas este y que sigan abriéndose los lugares porque eh, estuvimos la verdad que en una etapa bastante eh, problemática sí. Y bueno, ya afortunadamente ahora es problemática porque hay tanto en cartel que bueno, sí. que muchas veces cuesta, como sí, sí, decíamos sí. antes, vender nuestro trabajo. Sí. ¿no? Pero bueno, no hay que quedarse solo en las ganas, hay mm. que continuar. Por supuesto. Eh, me dijiste entonces, hasta acá mencionamos la fecha sí. que van a comenzar sí. con la obra. Por otra parte, comentaste que son ocho actores. Nueves, nueve, nueve. nueve artistas. Hablaste de la maquilladora. Sí. Y que además ella es... La que maneja las redes sociales. La que maneja todas las redes sociales. Sí. La red social por la cual pueden visualizar todos lo de ustedes es... YouTube. Circontinuo Arte es nuestro canal de YouTube. Ahí está. Sir por Continuar. favor, si quien lo vea, que se suscriba porque nos sirve mucho la suscripción. Eso estábamos hablando hace Fundamental. Apenas, un ratito. Sí. Porque mira, Creativa M1230 tiene sus este, suscriptores. Yo, por otra parte, los días jueves tengo un programa de televisión digital, acá en este mismo espacio. Sí. Eh, Creativa TV Digital. Para lo cual también hay que suscribirse. Claro. Suscribirse es gratuito, señor. Claro. Es simplemente apretar la, campanita. Apretar la campanita y nada más que eso. Y pueden tener la posibilidad de acceder. Un a... índice en el botón izquierdo del mouse. Y a nada nosotros, más. Y a nosotros, nos ayuda un montón. Llegó, Michelle. Bueno, acá bueno. tenemos... También para dar la bienvenida, que ya la tienen allí en pantalla. Hola. Hola. ¿Cómo hola? estás, Michelle? No me atrevo a decir Río Brujent. Pues lo ha dicho bien, señor caballero. ¿Lo dije bien? Sí, efectivamente. Pero qué bien. Pero Michelle ahí quedó re lindo. Este, bueno, bienvenida. Muchas gracias. Buenas tardes. Eh, bueno, estábamos hablando con Sebastián, que por un segundito se retiró porque dijo que nos va a dar una sorpresa... Así que, Así mientras es. tanto, te hizo responsable del micrófono. Eh, Estábamos sí. comentando la obra Circontino, donde vos formás parte importante de esta obra y donde me gustaría saber cuál es tu personaje. Bien, múltiples personajes. A ver, <risa> eh, múltiples. Empecé en hace tres años, subiéndome como productora. Y después, bueno, yo soy diseñadora, Ay. editora de video... Un poco cantante, un poco, un poco de todo entonces ah, qué bien. el personaje fue como evolucionando eh, <ríe> con lo cual empecé a hacer toda la parte de diseño gráfico, el personaje de la vendedora en realidad fue mi personaje principal, uh -huh. es un personaje cómico digamos que entre artista y artista le vende a, al público objetos en realidad completamente de fantasía que tienen un poco que ver con, con ciertas cosas quizás sociales o culturales, o algo así. Por ejemplo, eh, está por allí, creo, me, me, me susurran acá de producción, <risa> que trajimos un papel higiénico reutilizable. Que ah, pero mira. Fue un boom en cuarentena, porque en cuarentena todo el mundo iba corriendo a comprar el papel higiénico, ¿no? Exactamente. Y hubo un momento en el que no había. Además. Entonces, por ejemplo, en la cuarentena, nosotros lanzamos un pequeño infomercial del papel higiénico reutilizable. La vendedora es la encargada de ofrecer estos productos. Hay una onda SEM, por ejemplo. Claro. Hay un montón de productos que el día de ustedes y todos ustedes los que están por allí mirando el programa van a poder uh -huh. comprobar los nuevos productos que tiene la vendedora para ustedes porque obviamente la vendedora no se queda en pausa, sigue evolucionando con sus productos. Me imagino. Mira, tenés una forma de decirlo además súper atractiva y acá es parte de lo que recién le decía a Sebastián. Eh, a mí me gusta eh, También lo comentamos siempre con Claudio eh, Que me acompaña En todos los programas Todos los actores y actrices que pasan por este espacio Lógicamente vienen a difundir Su trabajo Y fundamentalmente Algo que va a ocurrir Dentro de muy poco tiempo ¿Cuál es el tema? Hay que upa! Mirá cómo viene este señor ah, bueno. A vendernos ah, bueno, Lo que bueno. nos está ofreciendo, pero bienvenido. Pero bien, hay, hay una mezcla. Pero acá. bienvenido. Vos sos Cebadius Cebadius, exactamente. Pero ves, Cebadius con el sombrero del doctor do igual. Pero mira porque, que porque se olvidó su, su sombrero. ¿Qué, Cebadius. Porque, ¿qué, qué, me, qué me cuentan, Maravilloso. De hecho me hace la cara más blanca. Mira sombrero. Sí, sí. Tal cual. <risa> efectivamente, <risa> es efectivamente. Están muy lindos, muy lindos. Y Gracias. vos en la obra cómo te, tenés tu nombre o oh, sos el rol. La vendedora. La vendedora. Y vos sos Sebadius. Tiene una historia el nombre Sebadius. A ver. Acá donde los mundos se, se unen. El señor vino, no sé si lo observan, sí. porque recién eh, Michelle estaba hablándonos de un producto que faltó mucho en la... época que se lo trago claro. lo... Ah, lo trajo del baño ni lo tocamos. Pero está recién lavado. Ah, perfecto. Mira, no sabía. Justo para... ¿Se, ¿Se puede, puede lavar? lavar? Es que, exactamente, usted lo usa, lo lava y así ahorra en el gasto del papel higiénico y bueno, y también en la vida de los pobres arbolitos que fallecen día a día para que usted pueda... Maravilloso. Pero sí. qué cierto todo eso, ¿eh? Ni lo pensé. Es nuestra cuota ambiental. Pero muy bien, chicos. La verdad, bueno, ¿ves? Eso es lo que es trabajar con gente joven. ¿Ves? ¿Dónde? Acá bueno, le... estamos hablando de la gente joven La gente joven que... acá, acá mandan saludos para Michelle Iván Galeano Iván Galeano, bueno, bienvenido Gracias por estar viendo el espacio El programa, por acompañarnos Y bueno, estabas diciéndome Que tiene una historia larga Una historia, eh, depende, la historia del personaje o la historia circuntiva ¿Qué querés primero? No, vos dijiste recién, hablaste del personaje, el personaje. Bueno, el personaje no es tan larga, en realidad el nombre Cebadius es una especie de juego de palabras porque eh, viene de un pajarito. Vos sabés que yo soy naturalista, entonces ¿Sí? eh, tengo ese ese amor por la naturaleza y el ambiente. Eh, y hay un pajarito que se llama Tordo Músico, que eh, una de sus dos partes del nombre científico se llama Vadius, por oh, casualidad. Bien. Entonces yo dije, siempre me identificaba cada vez que decían el Tordo Músico, yo decía en, jo en broma, el Tordo colega. Eh, que es un pajarito tiene un canto muy lindo Que se lo puede ver en algunas plazas No en todas, en las la reservas Es bastante común sí, eh, Muy bonito eh, Y bueno, dije, necesito un nombre artístico Y me gustó el Cebarius Y acá la, la señorita En realidad, el, el alter ego de ella que es Ruyenda <risa> La diseñadora gráfica Hizo un, un logo específico de Cebarius ah, mirá, Con los lindo. dibujitos de dos músicos. qué lindo Qué lindo Bueno, eso después, en algún momento que se pueda este, vamos a compartirlo también. Sí, está, sí, claro. Es interesante. Está hecho poder... sticker. Ah, mira qué lindo. Está hecho De, sticker bueno. también. Sí. Este, bueno, y estábamos aclarando que el sábado 10 es cuando van a poner en funcionamiento esta obra. En principio, esa es la primera fecha. Sí. Luego vendrán otras. Esperemos. Pero sí. ahí está lo que estamos diciendo todo el tiempo. Hay que apoyar a la escena nacional porque de eso depende de cuántas veces más lo vamos a hacer Exacto. con muchas ganas y con mucho ímpetu, porque todo esto, señores, es en mucho esfuerzo, en mucho sacrificio Bastante. y es autogestivo, entonces hay que apoyarlos, sobre todo a estos chicos que vienen con mucha fuerza, con mucha garra y con mucha energía. Lo que de verdad dejé a criterio de ustedes porque sinceramente Nadie mejor que ustedes me va a poder contar el argumento de esta obra. Ya me vas a hablar. Pero no quiero dejar tanto tiempo callado a mi amigo Claudio, porque si no se me va a polillar, pobre. Si bien está interesado en todo lo que están contando, pero está bueno que él también participe. Y él, una de las cosas que hace es regalarles a los invitados desde el punto de vista de la numerología que es algo que él practica con muchísima solvencia y a lo que se dedica, entre otras eh, un mensaje para cada uno de ustedes pero además también les va a contar algo relacionado con esta fecha que eligieron para esta obra sábado 10 de septiembre así que ahora sí, ustedes escuchen y él le va a hablar a a los dos porque bueno, primero vamos con la obra el día de, de la obra. El día de la obra va a ser un día donde terminada la obra ustedes van a sentir que cerraron un ciclo y que iniciaron algo nuevo. Y eso los va a llevar a una introspección, como digo yo, para ordenar los patitos y que salga algo nuevo. Así que aprovecharla. Eh, después, eh, a ver, esta chica Michelle. Esta chica Michelle. Es Michelle. Sí, eh, Michelle es una mujer que le da mucha bolilla a los vínculos, al amor, al desamor, porque cuando dice basta, es eh, basta, no hay tu tía. Eh, es una mujer que se adapta mucho a los cambios, muy que eh, hay que respetarle su libertad, que hace... Muy, es usted libre, ¿eh? <risa> que hace bien a mucha gente, a muchas situaciones, sin esperar nada a cambio, y que es muy independiente, muy, muy de... de eh, demandarse, como que tiene mucha fuerza qué Ella bien es, es así de impetuosa quizás, Michelle. tiene una historia el apellido que después quizás la puedo contar ah, pero no dejemos para luego porque mira, por el camino del luego se llega al mundo del nunca bien, así que como tu apellido tiene historia está bueno que lo cuentes ahora dale, casualmente el apellido significa río torrentoso ni más ni menos es en catalán y bueno, está el río Bruyentes claro. que justamente es este río torrentoso claro. así que alguien hizo que el apellido coincidiera con tu descripción casualmente ves, ¿Ves Bien, que gracias todo tiene que ver con todo quién gracias. diría, ustedes no saben porque se ve en pantalla pero se ve como una nena recién le decía, es una nena <risa> tiene una piel impresionante <risa> estoy hundida así de es, como... una, es una porcelanita realmente Acércate más si querés Y por otra parte también tenés el micrófono Que no sé si lo querés usar, el auricular Ahí lo tenés a tu disposición Si querés, si no Si vos te sentís bien así No hay ningún problema eh, Bueno, ¿y qué tenemos para decirle A nuestro no. a Sebastián. Sebastián Sebastián es Otra persona que también ama su libertad Uf. Es una persona que se adapta A los cambios, es una persona Sabia es una persona que a veces le cuesta eh, o está muy arriba o está muy abajo entonces su laburo es equilibrar las emociones no de no irse muy arriba ni irse muy abajo de estar ahí ese es su gran trabajo y es un gran comunicador de una manera muy creativa sí lo es mira bien, es esa, la, la pegaste sí, con sí. lo más difícil aparte, así que sí, bien. Claro. ¿Cuál es la parte más difícil? Lo, lo, que, lo penúltimo que dijiste. Ah, <risa> lo del equilibrio. Sí, sí, claro. eso es cual, es. sí sí sí Y lo claro. que pasa es que eh, si te hablara vos en terapia floral creo que habría que darte agrimony. agrimoni, no, agrimoni sí, te... se le dice a la flor del payaso. ¿Y por qué se le dice a la flor del payaso? Porque es ese que está todo el día sonriente, mm. pero adentro va un proceso. No dice lo que siente ni cómo se siente. No, yo sino... sí lo digo. ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno. sí, sí, sí. ¿Por tampoco sí, sí, te no cabe, no me, no me Bueno, yo me quedo calladito. No iba a a ver aportar, si la ligás, ¿no? ¿no? No, no, Es que no iba a aportar absolutamente nada de mi experiencia con él porque lo conozco y creo que la gente puede modificar conductas, puede cambiar, pero la, su esencia. Hoy te reconocí como si no te hubiera dejado de ver nunca. No sé si y... eso es bueno o malo. Yo creo que es bueno, ah, bueno, porque habla muy bien de nosotros, me parece. Eh, Vos sabés, Michel, no sé si sabés nuestra historia, pero él fue mi primer músico cuando yo retomé eh, eh, la canción, eh, cantar, eh, formamos una, una banda y él me acompañó en los primeros shows con la banda en vivo y él era el responsable de la, de la música, de la dirección musical y bueno, tuvimos muchísimo trato sí, sí. Este, y reconocerte en el tiempo después de haberte dejado de ver mucho tiempo eh, a mí me parece que habla muy bien porque seguís siendo esencialmente la misma persona y eso a mí particularmente me gusta mucho así oh, que bueno, eso está bueno que te lo diga eh, lógicamente el tiempo pasa para todos y eso también es bueno porque afinca eh, lo bueno y lo malo la caída la cada uno decímelo a mí claro. este, pero bueno publicitarios ¿eh? claro, sí. exactamente este bueno, pero volviendo un poquito eh, a, a la finalidad de sí. la visita de ustedes quiero que ahora sí, con mucha calma y entre los dos yo me voy a callar entre los dos me gustaría que me cuenten ¿Cómo inicia este proyecto? ¿Y qué hace que los convenza de llevarlo a cabo? Bien, tengo que empezar yo, pero porque empecé con otra persona que tiene que ser mencionada, porque corresponde, sí o sí, Dale. que es eh, el nombre artístico Majo Vulgaris, nombre real María Julia Pereira, una amiga de varios años, eh, con quien empezamos el proyecto Circontinuo, que empezó haciendo algo... Bueno, hagamos una bairete con música en vivo Y después dije, uy, pero quiero escribir Quiero tener un marco conceptual Porque Ser Continuo no tiene un argumento exactamente Sino un marco conceptual Que es algo como difícil de explicar hasta que uno ve la hora. Si uno bien. ve la hora, se entiende ¿Por qué? Porque son justamente ahí viene el nombre Tengo que interrumpirte por ¿Sí, esto bien. del marco conceptual A ver. Eh, El que está del otro lado mm. Y está queriendo comprar no creo que entienda demasiado bien Qué significaría eso, a, para a eso vos, iba marco conceptual A eso iba Vamos. El nombre, circontinuo eh, Hace que es todo circular Entonces son personajes atrapados en un tiempo y espacio inciertos Obligados a hacer siempre lo mismo eh, Y de ahí hay un montón de eh, Todas las letras de las canciones Más los monólogos Que son con música original eh, Tienen que ver con ese concepto que es una cuestión más o sea, eh, tomada por ahí, o sea, obviamente uno no inventa nada, tomada más del existencialismo. Sí, sí, claro. Eh, de hecho, hay una pequeña, un pequeño jueguito en un, en un monólogo a, a una de las obras que, que inspiró por, lo, por el concepto, que es A Puertas Cerradas de, de Sartre. Uh -huh. eh, y después, otra, otros también, otros guiños así a, a otras cosas. Eh, pero por eso, entonces, y las letras de las canciones tienen que ver con eso. Después el espectáculo que hicimos Que esto también quería aclararlo Llamado subcontinuo en pandemia Es como un espectáculo dentro de otro espectáculo Si bien el circo continuo está en el escenario El subcontinuo se desarrolla abajo del escenario del circo continuo ah, mirá. En el mismo universo Perfecto. En el mismo espacio y tiempo inciertos Tiempo y espacio inciertos Perfecto eh, Se desarrolla entonces como en dos tarimas eh, no, dos el, eh, sí, el circo continuo y el circo sí, pero igual la, la versión en vivo es solamente el circo ah. el es solo, solo online. Bien, cuando lo hicieron en pandemia, porque plataforma lo hicieron? Por YouTube. Ah. Está en ah. YouTube, está ah. disponible en YouTube por ahora, porque después en un momento lo vamos a, va a poner pago, así que por ahora lo pueden, por lo menos hasta octubre está. Ah, perfecto. Así que aprovechen. Perfecto, claro. Igual, Eso... obviamente, como siempre, como vos dijiste, apoyen apoye al, al arte independiente, además de suscribirse. Si ven alguno de nuestros espectáculos, que tenemos hasta ahora todo disponible en vivo, está lo que se llama gorra o sombrero virtual, nos gusta más el concepto sombrero virtual. Entonces pueden hacer sus aportes que ya son de, por mercado pago, paypal o cuenta bancaria, lo con lo que quieran. Es como uno, cuando uno ve una obra, paga entrada o en este caso... Sí, sí, que se usó tantísimo claro. en, en las épocas en que... mira yo tuve la experiencia también, ¿no? Lo comento veces eh, en este espacio yo en el 2020 grabé mi primer álbum wow. eh, en Crucero Estudio, Adrián Santo Mauro y director musical y productor musical y el segundo año, el 2021 hice 88 shows por eh, a través de las plataformas wow. y alguien que me quiere mucho, algún día me dijo: No, no, no, vos tendrías que cobrar, porque yo hacía de verdad, hacía dos shows por semana. Me cambiaba todo, cambiaba las plantas del lugar, el mantelito, hasta me perfumaba y el uso de mí, pensando que alguien se iba a dar cuenta de eso. Te voy a decir Pero, algo que tiene que ver con, que va para el lado de él. Mirá sí, vos, es que vos sí. en las coincidencias, dijiste 88 shows. Sí, sí. ¿Sabes cuántas teclas tiene la mayoría de los pianos? Sí, claro. 88. Sí, sí. Mirá vos qué, bien. qué cosa, ¿no? Bueno. Buscale vos, pues, que vos, vos sos el, el, el claro, que se encarga de eso, pero bueno, claro, quería cual. dar ese dato. Algo aprendí de esta enseñanza. <risa> <risa> bueno, eh, el tema es que en algún momento alguien me dijo, no, algo habría que aportar, ayudarte, qué sé yo, qué sé yo. Yo me llevé una enorme sorpresa, honestamente, cuando eh, la gente agradece cuando acompañas de alguna manera porque no todo el mundo la verdad convengamos puede salir ir al teatro hay mucha gente que por distintas razones no puede entonces eh, el artista ofrece a través de todas estas plataformas que hoy día digamos casi todo el mundo maneja y es cierto que a la gente los entretiene los divierte les gustan y por otra parte ayudan también al artista a que pueda seguir este, en su evolución, en su proceso, así que me, me encanta, es una muy buena manera de decir ayuden gente, ayuden, esto es autogestión, teatro independiente, ayuden, sigamos. Bien, entonces, empezó siendo una, queriendo ser una varieté normal, porque no, ella tenía más contacto que yo con gente del de mundo del circo, eh, y después, bueno, me gustó lo del marco conceptual, me gustó lo de empezar a escribir monólogos Dije, bueno, vamos a componer unas canciones eh, Maju, aclaro la aclaración, era, fue la primera cantante que tuvo decir continuo En subcontinuo eh, y en Cine Eterno, que es otro espectáculo que después quiero explicar qué es eh, Está cantando ella eh, Y también tocaba acordeón Ah, mira eh, Entonces era cantante y acordeonista entonces, bueno, digo, bueno, compongo las cosas y vos hacés las melodías vocales. De hecho, la música de, de las canciones es coescrita con ella, con las melodías vocales. Eh, y bueno, se tomó mucho tiempo, porque ella como que trabaja mucho las melodías, Trabaja cada vez que se pone a hacer algo le dedica mucho mucho tiempo, mucho esfuerzo, y bueno, quedó... El estreno fue, si mal no recuerdo, un 20 de octubre en el, del 18, 2018. Ese fue el estreno real de Circo ah, Por supuesto, bueno. con mucho caos y esto Como corresponde Pero bueno, pero igual así todo salió eh, Hay muchas cosas que son similares Otras que fueron variando Los números de artistas es lo que siempre varía eh, Las canciones suelen ser casi las mismas Hay una que cambiamos ahora eh, Y los monólogos son los mismos Claro, porque pero con el paso del tiempo Me imagino yo que esos ajustes También son necesarios ¿no? Porque convengamos que la vida va cambiando Y te va... Eh, tirando tips Para actualizar un poco Tal vez eh, Los motivos ¿no? de por qué uno lleva cierta Funcionalidad a la obra eh, Así que está interesante Está sí. muy bueno esos, Ay, bueno. esos ajustes sí. Además que los artistas circenses Me dieron una definición la otra vez que me encantó Que dijeron que son golondrinas Es como que Hermoso. van, migran, viajan Vuelven, entonces realmente tenemos artistas que en este momento se han ido a vivir a Europa, a Estados Unidos y que so, son parte de nuestro corazón. Claro. Me olvidé traer lo que, lo que graficaba sí. eso. Ay, que estaba mirando a ver si sí. caía, no, no. me olvidé. no lo traje. <risa> bueno, paso a contar. Eh, hicimos, eh, dentro de las tantas cosas que hay dentro del universo del circo continuo, unos billetes del circo continuo. Eh, que son para homenajear justamente a artistas que ya no están más en circo continuo. entonces el billete de un circo continuo son eh, la pareja de lanzadores de cuchillos que estuvieron en el estreno, que también hacen muchas cosas más que se llaman Kotsani y Wendy, que ahora andan por Bélgica Sí, en el circo. Sí, sí. Eh, después el de dos circo continuos fue nuevo, nuestro primer presentador y percusionista, Varsovia, que anda en Colombia ahora, hace ya unos años eh, y el de cinco circo continuos es la chica de Ula que también es bailarina, se llama Vania que está en Estados Unidos ahora con, qué maravilla. Con su marido. Eh, y bueno, y hay una sorpecita, pero no la voy a quemar. Para el de 10. Pero no voy a decir más que Para que. el día 10. Sí. sí, también. perfecto. Ah, el día 10 y el billete 10. Es como otra costa. causalidad. ¿verdad? Claro, exacto. <risas> bien, bien. Eh, además, qué linda voz que tenés. Vos cantás. Un poco así. Ahora va a cantar ah. ella De hecho, una de las ah, canciones ahora no, es no, no, no, no. ahora en el 10 va a cantar sí, tranquilo, Ah, tranquilo, yo tranquilo. pensé cuando te vi no, con este para. aparatito igual, tengo, igual hay una cosita Porque dentro, no sé cómo, cuánto venimos de tiempo Pero una de las canciones Estamos que yo... maravillosamente bien, tenemos ah, casi bien. una hora Porque una de las canciones que yo te pasé Es una canción de subcontinuo Que son cuatro canciones cantadas en subcontinuo Una es la única que canta ella Y te pasé justamente esa canción que se llama El tiempo y... se detiene El tiempo se detiene, la tenemos Ariel habría que buscarla, la tiene ahí a mano está programado para que se escuche y mientras escuchamos la canción ella va a cantar en vivo no, no, no. solo la vamos a escuchar la quieren escuchar cantar en vivo vengan al 10 y la Exacto. van a escuchar cantar en vivo forma parte señores de la venta ¿eh? yo les aseguro que es encantadora que tiene una piel maravillosa tiene una voz, que ustedes la están escuchando, súper linda al dialogar, al hablar. Así que imaginen lo que debe ser cantando. ¿La tenemos? A ver, vos decime si está bien lo que a ver, Ariel no, va. Sí a poner ¿Es esa? Sí. Vamos a escuchar. El tiempo Listo. se detiene Lo extraño no contagia, verde sin esperanza, reta su juicio, espejismo de balanza, lo curioso se hace vicio, ver rota, implora su nombre mis ojos, tibios en manos, el tiempo se detiene, suspirando la magia, no hay sueño que lo llene, lo extraño no contagia, verde sin esperanza, reta su juicio, espejismo de balanza, lo curioso se hace vicio, a rota implora su nido, presagio sin sentido.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 Si el azar se torna rancio, no hay a quien vencer. Ni vencer. Bueno, y así escuchamos la voz de Michelle en este tema que se llama. El tiempo se detiene. El tiempo se detiene. Yo le decía que tiene voz para cantar Blue. Y me dice que nunca probó. Así que. Tarea para el lugar el Ponete a lucear un poco en su casa, claro. <risa> o con este maestro que tocando el piano es lo más. Así que bueno, prueben. Después me dicen y me invitan a escucharlo, por supuesto. ¿Que así sea? Eh, ¿Quién compuso esta música? Eh, yo. Ahí está. Música letra. Eso me gusta que digas. Sí, sí, sí. Eso me gusta. Porque también eh, el tema eh, habla de la obra. Sí, lo más loco es que esta canción fue escrita antes de que pensáramos hacer subcontinuo y dije, encaja muy bien en subcontinuo, vamos a ponerla. Mira, ¿ves? Y como que, porque, justamente por lo que dice la letra y todo, la había escrito como algo aparte, pero entró y entró bien. Eh, y es más, la grabé, eh, la grabé toda yo, el ay, piano está tocado, pero sampleado, pero tocado, el, el contrabajo está sampleado, y el, el acordeón sí lo toqué. Lo toqué lo qué bueno, sí. qué bueno. O sea que es, que es un acordeón que más, tiene más eh, un toque más eh, como, como tirándolo al bandoneón por el, o sea, se escucha que es acordeón pero bueno, como que le, le di ese toquecito tanguero, medio teatral Exactamente, no, pero se escucha muy bien me hizo recordar mucho un tema que yo también estoy trabajando para la próxima obra que estamos por hacer y que justamente la, la parte, digamos cantada, me toca mm. este, y me hizo acordar bastante, tiene como una reminiscencia de eso. Okay. Eh, eh. Acá me preguntan el registro de Michelle y es soprano, y por el otro lado les manda saludos a Agustín Raimondi. Sí, le mandamos mucho, muchos saludos y agradecimientos, Agustín. Sí, sí, sí. a Agustín. ¿Querés contar de vos? Eh... Bueno, te pasó, bueno, pasó la postra. hay un peloteo. Está bien, no, yo no tengo problema. Eh, bueno Agustín nos viene ayudando eh, Viene colaborando con nosotros mejor dicho Ya desde eh, la, obra, la primera obra que hicimos en cuarentena Se llama Cine Eterno eh, Que después quiero contar de, sobre eso no? Y en Subcontinuo eh, Hizo toda una parte de animación 3D ah, eh, bien. O sea, a, Subcontinuo arranca con un teatro Un teatro en 3D es como si fuera el teatro ideal el teatro platónico del circo continuo qué bueno eh, que toda esa animación la hizo él que fueron horas y horas y horas sí sí, sí, sí. y de soportarme a mí pobre hombre y el eh, problema de sí no problemas y técnicos no sé. que nos fuimos dando cuenta a lo largo de que, que se fueron suscitando sí claro lógicamente que pretendíamos ajustes. hacer cosas que, que hacía Pixar con una computadora cuando Pixar lo hace con no sé cuántas claro <risa> Eh, y obviamente no se pudo, se pudo lo que, lo que se pudo, pero así todo quedó lindo. Eh, y bueno, y ahora nos estuvo ayudando con redes sociales y con varios asesoramientos eh, eh, técnicos y artísticos. Y hoy mismo va a salir un video de promoción de la fecha que editó él. Ah, así qué que bueno. también está bueno mencionarlo. Qué bueno, que bueno. Que quedó muy lindo. Ya está subido a YouTube, a nuestro canal de YouTube, Sir Continuo Arte. Eh, Sir Continuo arte, arte. Así. Ese es el sí, canal de ustedes. El canal de ellos, bien, orden. perfecto. Ustedes pueden suscribirse, que nos ayuda un montón, con una suscripcióncita al canal de YouTube. Ahí está. Mirá qué estamos lindo. estamos en el resto de las redes sociales, no nos pueden encontrar en Instagram, en Facebook. TikTok. Exactamente, ¿ves? Y Twitter. Y Twitter, y Twitter. claro. Yo, yo no manejo tanto Twitter. Yo, tengo, yo ¿eh? menos. Eh, tengo, no... pero tengo lo manejo... Demasiado. Es un pajarito misterioso que a veces Claro, sí, y a veces sí, se da, pero... exactamente. <risa> sí, no comentar la música. No sí. comentar la sí. música. Eh, eh, evidentemente, <risa> evidentemente. Eh, que a mí me parece que quedó gente por mencionar de la que está en la sí, obra. Si quieren, mencionamos la de la obra, mencionamos toda la gente de la obra. Bien. Eh, voy a hacer una pequeña salvedad por el... Voy a empezar por el contrabajista, que se llama Augusto Peloso, porque es el contrabajista que estuvo también en el estreno. Después estuvo otro bajista en el medio, pero bueno. Está bueno que decir que volvió a Augusto porque es un gran músico, no toca solamente con trabajo. Eh, y después hay gente que estuvo y gente nueva. Dentro de la gente que estuvo está G Gabriel Dibaya, Gaby Dibaya, que está haciendo Equilibrio. Eh, él es un multiartista de circo muy, muy bueno. En su continuo está, y lo pueden ver hacer Equilibrio y Malabares. Y además acaba de tocar Tabla de Lavar, percusión con Tabla de Lavar. Ay, ¡Qué bueno! Eh, ¿Querés mencionar vos al resto? ¿A alguien más vamos haciendo una y uno A ver, dale. A quien vos quiera yo sigo, dale. Después tenemos a nuestro malabarista y, que se llama Cutralcó, Que Si quieres puedes explicar el nombre luego. No, él no me quiere no, explicar. No, no me <risa> <no> quiere explicar. <risa> que él nos viene acompañando desde la. Desde la función de Machado. No, antes, en la función desde de la plata. Eh, eh, malabarista y monociclista. Y monociclista. Hace también. monociclo oh, y se sube mira. a la jirafa en realidad que es más alta, que es un tipo de monociclo pero más alto. Ajá. Y mucho más difícil. Tiene o sea, que imagino. acostar para subirse. O sea, como que lo tiene que llevar al piso para poder subirse. Qué bueno. Qué bueno. Hay que dejar volar un poco la imaginación, porque lógicamente una cosa es contarlo, otra cosa es venderlo, y sí. otra cosa es que vayan a verlo. Y hacerlo. Y, y hacer. hacerlo. Hacerlo lo más difícil. Sí, obviamente. Lógicamente. Eh, después tenemos a Rocío Guchea o Radicheta, que es eh, hace hula y contorsionismo. También una wow. excelente artista. Eh, da clases también ¿Qué decís eh, vos? Inaugurando su presencia en el circontinuo Continuo Está nuestro querido Telista tunisino Que abre Su, su pertenencia Al circontinuo Continuo en sí, este show Patricia Navarro es el nombre real eh, Él es el padre de una alumna mía O sea, yo voy conociendo gente ah, por. Mirá. Por eso la, Y bueno, como que decía. De hecho, ya cuando me mandó la primera la, la primer consulta, vi que tenía una foto con una tela. Deja, ah, que bueno, alguien decir, que bueno. Y después al final pegamos buena onda. Con, con qué Paco. bueno, qué lindo. Eh, ¿Nos está olvidando, olvidando de alguien? Acá, sí. ¿Qué ranuta? Acá que ahí hay en un ahora. debutante. Sí, uno de los debutantes es él. Hay dos, en hay en dos debutantes. Sí, acá dicen la vendedora. No, ¿la, la, vendedora, vendedora, la, vendedora, la vendedora La vendedora Sí, sí, lo acá. Ah, chiste. y después está Barballán, Ahí está, me estaba olvidando que sí. eh, stefa Estefa Dame Estefanita Dame eh, Barballán, el nombre artístico Que es un, también otra multiartista eh, Que toca acá, va a estar como acordeonista Y haciendo un número de diablo, Malabares con diablo. Qué hermoso Pero hace de todo ella también De manera que esto es además Una obra que tiene Pero una performance impresionante Y con nutrida diversidad de artes sí la verdad o sea el re la mayoría de los artistas circenses que tenemos son o sea de muy buenos para arriba y tienen mucho resto como les digo yo mucho resto artístico Qué bueno. porque no hacen solo la disciplina que y no requiere un gran espacio toda esta en este caso sí, y el sí. espacio donde vamos a hacerlo es un espacio grande ah. y alto sobre todo. Ah, okay. Porque la altura es muy importante. Claro. Para El número de tela, Ima por ejemplo. Imaginé por eso. Ten en cuenta que la tela necesita unos 6 metros más o claro, menos, claro. porque ya con, con cuatro hay muchas cosas que no se pueden hacer. Eh, y ahora todo me lleva a, parece que, que no, pero todo me lleva a mencionar Cine Eterno que tengo que mencionar. Cine <risa> eh, yeah. Eterno es el primer espectáculo que hicimos en pandemia, en 2019 fue. Sí, 2019. Eh, ¿Qué tiene? Un poco de. Eh, como todo el mundo estaba haciendo cosas en pandemia. No, 2019. Sí, 2019, sí, señora. Eh, ¿Qué tiene? Un poco de, de, de partes de shows en vivo con material que se generó cada artista eh, en cuarentena, desde la casa. Exactamente eh, y, y bueno, y es es lo más parecido a Lo que es nuestro show en vivo, pero no lo mismo O sea, hay de las cinco canciones Que hay, ¿por qué hago así? De las cinco <risas> canciones que tiene cir Continuo, hay tres en Cine Eterno eh, Y de los tres monólogos hay dos Pero después hay más números de continuistas Hay siete números de De, de artistas circenses Incluso hay dos números de ULA, pero uno es de contorsionismo. Justamente, eh, Radichetta sí, sí, sí. tiene uno de ellos. Bania, que es la que mencioné antes, tiene otro número de, de ULA. ULA y Poi, en ese caso. Eh, y todo un montón de música que yo fui componiendo en cuarentena, que no sabía para qué usarla. Bueno, ah, vamos a meterla acá. Claro, y hay de todo. Imagino, sí, es sí, una especie sí. de híbrido raro, pero que pero está bueno. Y además hicimos, y esto te va a gustar. Eh, hicimos como que Circo Continuo era la proyección de una película. ¡Qué bien! Pero además... Este es el punto más interesante ¿En dónde la ¿Dónde hacíamos que se proyectaba? De hecho fue un trabajo que hizo ella como diseñadora Muy lindo Que la portada de, de Cine Eterno es eso En el Teatro Odeón. Ah, mira Del demolido Teatro Odeón, sí, demolido sí, sí. En, el, en el 91 sí. Pero por qué, a ver si vos eh, Por qué tiene nuestro, notó nuestra cercanía Con el cine Porque en 1896 Se proyectó por primera vez una película ahí En la Argentina, en el Odeón en el Odeon. sí desconozco obviamente cuál. Eh, no, no sí, una de los Lumier la, la, la salida de los, la que había en ese entonces la salida de los obreros de la fábrica, que fue la primera película de los Lumier. Claro, mira vos eh, y nosotros hicimos, tenemos en, también en nuestro canal de YouTube, un pequeño mini documental explicando la historia del Odeón y por qué utilizamos el Odeón. qué bueno, qué bueno, mira vos, qué lindo y qué lindo que lo traigan un poco a la, a la actualidad porque convengamos que así como yo ignoraba este pequeño detalle fundamental, hay mucha gente que no lo sabe. Y las cosas a veces tienden a desaparecer sin penas ni olvidos. Y no está bueno que sea así, obviamente, después que ha sido un, un lugar emblemático, por donde pasan tantas y tantas personas. Pasaron un montón de artistas súper conocidos. Por el pero ver. ni hablar, ni hablar. Eh, entonces este, está bueno que en algún momento alguien llame a la reflexión y digan hey, recuerdan este espacio, este lugar esta película y traerla, está muy bien bueno, ves por eso eh, el arte y la capacidad de crear que es maravilloso ¿a quién se le ocurrió? Eh, a mí, porque yo, yo tenía okay. hace mucho tiempo ya había hecho un, un curso de documentales y, había, y sabía eso, había averiguado eso que en ese momento no había, era un, pues ya estaba demolido el odión Recuerdo de chico haber pasado por ahí, pero ya estaba como vallado. Sí, sí, Incluso sí, sí. hubo promesas de campaña de un viejo intendente que quedó en refaccionarlo y ni no zona lo terminó vendiendo. Eh, y hubo durante mucho tiempo un estacionamiento sin ninguna placa conmemorativa. O sea, el que no sabía la historia pasaba por ahí sin pena ni gloria exactamente y, y después hicieron ahora un mega edificio así que nada que ver con y tienen un teatro que se llama Odeón, pero es un edificio para ejecutivos y cosas así que nada que ver con, el, con su en, origen el tema en realidad exactamente, exactamente. Eh, pues quería, quería mencionar otra cosa porque Circontinu tiene así su, sus cosas con, con el cine, sus pequeños homenajes, y acá viene, acá viene la pregunta a ustedes dos. A ver. Ah, uh, la sí, ver, es ver, que ver, esto, ver. esto, tiene que ser interactivo. Sí, soplame, ¿eh? <risa> Mucho, justo yo. eh. La primera canción, acá es un tema generacional, porque yo, la mayoría de la gente, de mi generación para abajo no lo sabe, yo lo sé por mi viejo. La primera canción de Sir continuo en vivo, que está en Cine Eterno también, se llama Números vivos. Números vivos. ¿Ustedes saben qué eran los números vivos? Eh, yo tuve el placer de saber lo que era un número vivo, sí, sí señor. Bueno, contalo vos, que lo, que lo, si lo viste, porque yo no lo vi, lo vi a mi viejo, pero yo no. Ah, bueno, eh, en, en, lo, en, lo, en los cines se usaba que entre, porque se daban dos y tres películas, una a continuación de la otra. Y entre medio de cada película, justamente había un show en vivo, que podía ser un cantante, un. Un baile o algo por el estilo. Artistas cielocenes también. Exactamente. Sí, sí, exactamente. Sí. Es más. Eh, yo recuerdo perfectamente, se hacía hasta en los cines de barrio. Sí. En todos los cines donde hubiera una sala de espectáculos de, de cine, donde hubiera dos o tres películas, siempre estaba en el medio el artista en vivo cantando, actuando y haciendo lo suyo sí, Y algunos sí había todavía sí, conservaban el piano y algunos se hacía con el sí, piano señor, Sí señor. de esas sí, sí, épocas. Absolutamente. Sí, sí, yo sí. no llegué a verlo pero mi viejo no, sí. No claro, son muy jovencitos. Pero mi, mi viejo me lo contaba y mi vieja también. Bueno sí, obviamente podría ser tu padre. <risa> <risa> Por eso me acuerdo. <risa> no no no, pero está bueno que alguien que alguien que, lo, que lo haya visto, lo re, porque yo sí, siempre sí. tengo que explicar y contar a todo el mundo, o sea, de hecho. Una... ¿Sabes que yo tengo una? Persona en mi entorno, tengo muchas afortunadamente, de noventa y pico de años y hay una, en particular una señora muy querida, muy amada por mí en mi, en, mi, en mi entorno que muchas veces me dice ay Vic, vos te acordás de tal o cual cosa y yo le digo, no, perdón, vos que te pensás que yo tengo 90 años 90. Y... <risa> y ella me refiere a algo que tiene mucha razón según las casas, según las familias a veces siendo muy muy muy pequeñitos muy chiquititos por ejemplo uno empieza a incorporar Totalmente. Este, conocimientos por el papá o por la mamá exacto eh, yo lo, lo diré eternamente yo le agradezco a mi musa que fue mi madre que cantaba el ave maría en las iglesias y ella me llevaba de la manito al coro de la iglesia a cantar en el coro y yo empecé a cantar a los cinco añitos, luego por supuesto fui a la escuela, empecé a hacer mis mis showsitos que me decían vení, cantá en el coro, eh, cantaba, hacía de gaucho y otras cosas, bueno. y así uno va incorporando eso a piel, pero no todo fue una vivencia personal. Sino que de alguna manera fue algo contado por. Un incentivo por... familiar. Exactamente, el incentivo, que es lo que te contaba tu padre. Sí, sí, mi vieja sobre todo me incentivó muchísimo. Yo vengo de familia más o menos de artistas, no mi vieja directamente, pero sí mi abuelo. Bueno, es un, un compositor de, de música clásica eh, y empezó en sus orígenes tocando el bandoneón en orquesta típica en Paraná. Pero y, eso... y el piano que tengo con el que se compuso todo lo de decir continuo era el piano que era de mi abuelo. ¿Qué es el piano que está en tu casa? Sí, que es el piano ah, que está en mirá, mi casa. El que mirá, vos mirá. Viste. Es más, hay un pequeño mirá video. un pequeño videitos contando la historia contando del piano. La historia del piano de Circontino, que justamente la locución la hizo mi vieja, mi mamá. Ah, pero mirá qué lindo. Todo bueno, enorme, es ya. que yo siempre digo, por eso digo, que nadie mejor que ustedes para contar eh, todo lo que tiene eh, que ponerse para finalmente uno pagar una platea y ver un espectáculo. No es solo eso que ustedes están viendo que el espectador ve hay tanto y tanto y tanto trabajo tanta creatividad, tantas horas, tantas horas de sueño y tantas horas de, de cansancio de, vigilia. de, de sí, Exactamente. Sí, muchas vigilias, <risa> exactamente. en cuarentena yo me iba de la casa de ella re tarde eh, porque eh, más volvía y escuchaba los pajaritos <risa> Claro. los orzales, sí. Eh, en bici, lo que todo. pasa es que también fue sí. una época donde justamente al, al estar cercenados de algún modo sí. eh, por una cuestión eh, archi justificada mm. por supuesto sí, sí, sí. Eh, ahí cada uno de nosotros tuvo que apelar a alguna salida Sí, que de, reformular muchas sí, sí, exactamente, cosas arte, Exactamente, Que de hecho, bueno, el monólogo final, llamémoslo monólogo, eh, es una especie de reflexión final de Cine Eterno, tiene que ver que, que lo... son contexto que había armado yo, pero ella le dio un toquecito. Tiene que ver con eso, justamente, con la importancia del arte en, en plena pandemia, fue en plena pandemia. Sí, que, sí, es Que es un textito que yo había escrito y que lo modificamos un poquito justamente para ese... Para el no final sé, de Cine ustedes, Eterno. ustedes los músicos, y hablo de ustedes los músicos... Eh, Básicamente y fundamentalmente por vos, ¿no? Eh, porque hay alguna hay una realidad. Eh, el músico ejecuta inmediatamente eh, sobre el piano y está acostumbrado a esa soledad eh, de poner en ejecución un instrumento que toca, por ejemplo. Y eso lo hace estar en armonía con su soledad y poder llevarla para crear, para inventar, para generar momentos el tipo que no sabe hacer nada, imagínate que hay gente, yo conozco gente que no planta una plantita, no escribe, no le, no le gusta la televisión, eh, no le gusta leer, imagínate el embole que le significó a esa gente, y de hecho, el señor lo puede decir, cuánta gente usó tus terapias de flores de Bach, por las depresiones, y por las tristezas, y las angustias, y todo lo que deviene de un estado así, así que cuando... Eh, el artista comenzó a potenciar esto y ahora está el producto acabado y es lo que se está empezando a ver en todas las calles en todos sí. los teatros sí. es todo el producto de ese silencio austero sí. Sí, sí, sí. complicado pero que en muchos fue maravilloso igual creo que de alguna forma el tener tanto tiempo libre acercó al arte a ciertas personas que quizás no consumían arte ¿no? es verdad justamente a tener tanto tiempo libre dijeron qué pasa si hacemos un curso de danza un curso de canto empezaron como estudiaron empezaron a ver material claro pero convengamos que no hacerlo eran. a través de una de una pantalla viste era sí, como es, complicado sí. de hecho yo, yo hice un par de vivos con el piano sobre la verdad que era medio viste bueno, el no, delay sí, del sí, famoso sí. delay yo he dado clases también y la verdad eh, costaba costaba sí. esto de que se sí. cortaba sí. cada dos por tres todo esto sobre todo sí. el, en el 2019 fue el de terror sí, sí, todo sí. el mundo consumiendo internet sí. así que estaba estallado y fue problemático de verdad, que... si bien fue un generador también fue un problema lo que pasa que eh, yo creo que entre otras cosas la pandemia y esto miren lo hablamos millones de veces y nunca me, me había como venido ¿no? no nos, nos chocó las dos realidades por un lado, esto de la tecnología que nos acerca, que no, que nos, y que nos aleja, ¿no? Porque yo siempre digo que una videollamada nos acerca con aquel que vive en Europa, en otros lados, pero con el que vive acá en el ámbito cotidiano también nos aleja, porque hoy le preguntas a alguien, che, ¿lo viste a Pablo? Sí, hablé ayer. Ay, ¿cómo estaba? Ah, no, no, en realidad pasamos WhatsApp, y digo, eso no es hablar. Entonces, acercó y alejó. Sí, sí, y los chicos. Eh, los más chicos que también sufrieron y mucho esta pandemia, eh, esta tecnología los privó del tiempo de no hacer nada, que sí. es el tiempo que a ellos los llevaba a la creatividad. Y esta creatividad, con esto que nos sobró a todos, tanto tiempo solo, sin hacer nada, qué hacemos, cómo hacemos, mm. nos obligó a la creatividad. Lo mío, terapeuta, eh, reikista, eh, angiolólogo, era todo presencial y, y, y hacerles entender. Yo nunca me. Yo hice dos o tres iniciaciones con chicos de, de 13, 14 años y menores, que obviamente estaban algunos de los padres, y me decían: ¿Y esto de las energías, cómo es que no la veo, pero que existe? Y tenías que. que Imaginarte el cómo mostrárselos, ¿no? Bueno, pero todas las artes y empezar pura. y empezar a atender pacientes a distancia, empezar a transmitir la energía a distancia, empezar a hacerles entender que se puede a distancia también. Entonces, creo que esto de, de alguna manera, por ahí yo siento que me alejó de gente que sigue cursando conmigo y ahí va al palo que viven a 10 cuadras y lo siguen haciendo virtual porque ahora están más cómodos, claro. pero me acercó a aquellos que viven muy lejos, en la claro. costa en otras partes del país del en extranjero. Ese sentido, en ese sentido funcionó, pero lo que estaba Me pasó con diciendo... un alumno a mí, que, que es el hijo de una amiga ¿Sí? va, amigo también, que vive en, en Mendoza, y bueno, tuvimos algunas clases virtuales. Claro. Exactamente en Bueno, en yo, casos... yo confieso que yo todo lo que hice de manera virtual, a mí no me funcionó a mí no me funcionó Volviendo a esto de sí. el delay, eh, claro. el corte de la transmisión, eh, que la internet, que la tuya, que es la mía, no no sé, pero che, yo tengo esta, pero no, mira, bueno, el horario, cambiemos el horario, no, mejor a las 20, no, a las 10, mejor hagámoslo. Eh, entonces, creo que cada uno tuvo la responsabilidad, el que la tuvo y el que la supo entender como tal, de eh, airear su cabeza... Sacudirla y ver qué podía generar Y en el caso de los artistas Es maravilloso sí. Porque yo no dejo de sorprenderme De la capacidad Que tiene el arte No tiene techo Ah No, por no tiene techo Ustedes aunque No sé si ya lo sepan Yo creo que ustedes están imprimiendo eh, Un sello bastante Diferente a lo habitual Siento eso eh, Percibo eso eh, es la idea un poco que, que uno trata Pero porque uno trata de decir Bueno, ya se hizo todo Entonces qué podemos hacer de diferente también Y qué sentimos En base a lo que obviamente uno ya ha mamado Ha, ha experimentado mira yo estoy tratando por todos los medios De entender sí mm. eh, Y lógicamente Me están generando La inquietud Y la necesidad de verlo en vivo y en directo Porque convengamos que La palabra tiene un don y que es transmitir, pero nada como la experiencia. La experiencia, la experiencia de, de mirar, de observar y de escuchar. Mm. Eh, y la majestuosidad que tiene eh, la iluminación, el sonido, el vestuario, mm. porque todo eso compone este gran cuadro. Sí, sí, sí. ¿no? Eh, pero hasta acá me ha generado todo eso, pero me muero por entender. Quiero que sepas. Bueno, ¿Por qué? Venite. No, pero a ver, eh, es lo que te estoy diciendo que sí, debe sí. sentir el que está sí, sí, sí, sí. viéndonos y escuchando. Y ojalá a todos le pase lo mismo, porque entonces hacemos un carrito y vamos todos en micro a verlos. Pero... El 10 de septiembre. El 10 de septiembre. Vamos a ¿no? seguir hablando, yo voy, muestro hasta Claro, acá. perfecto, mira, maravilloso. Eso, muy bien. mira qué elongación que tiene sí. Cebadius. Ahí está. Muy El bien. 10 de septiembre en la calle Chacabuco 629, Capital Federal. Circo Exacto. del Aire sí. Sábado 10 de septiembre a las 21 horas. A las 21 horas. Quiero contar una pequeña anécdota a ustedes que les gustan las casualidades, las casualidades y esas cosas. Que no existen. Que bueno, causalidad. Causalidades. Causalidades. Las causalidades. No. <risa> bueno, justamente con ella nos conocimos hace tres años más o menos. Sí. Eh, que en, en realidad nosotros buscamos productora, ejecutiva, empezó haciendo eso y después terminó, mira <risa> haciendo de todo, todo. Eh, porque en realidad ella es una multiartista ¿Cocinas eh, también? Sí, cocina sí, bien sí, Muy sí, bien, Cocina bien igual el cocinero era mayor cuando, cuando porque ella trabajaba pero con la estaba compu estaba de en la compu tenía que sí. comer de alguna forma ah, claro, muy bien pero bueno, eh, pero bueno, nos encontramos como tenemos más o menos, somos la misma generación eh, que eso por ahí vos lo recordarás eh, que, que, ella caso, saber, que ella tenía en su casa que ella tenía en su casa ambos hemos ido al, al circo de chicos y nos ha encantado ir al circo de claro. chicos incluso yo iba, bueno ya es de La Plata pero yo iba a, a ver el circo de Moscú con mi vieja en el Luna Park eh, y tenemos la, la clásica eh, cosa, no sé bien cómo se llama pero esa... Um, es como un visor de plástico. Sí, el visor y de plástico. Cuando ibas te sacaban una foto. Ah, el tubito. El, con el tubito. Eh. El tubito, ah, tubito nadie que, sabe el nombre. Con claro. el que tenía una foto adentro y vos lo podías mirar Sí, se, usa, se usaba también con, la, con el barfil para los ne, para los hijos de uno. Claro, en realidad uno, era eso. una diapositiva. Exactamente en un tubito plástico que uno miraba por el agujerito. Los circos lo siguen se... haciendo, ¿eso? Este muchacho nos trae los recuerdos. Pero, bueno, sí. pero lo loco es que yo no tenía. Mi casa y encontré el, el de ella más o menos de la misma época que ella estaba con sus padres y yo tengo uno con mi vieja eh, que no me acuerdo si será del Rodas o de cual, alguno de, de la época sí, sí. pero bueno que como que esas cosas ah mira es como que compartimos esto también qué bueno qué bueno pero es que hay como una reminiscencia y a veces estos eh, recuerdos porque a veces mira a mí me ha tocado no con esta generación los chicos yo tengo eh, la verdad que en mi entorno tengo toda la franja etaria que te imagines desde bebés gracias a dios y ya inclusive gente que está todavía en la pancita hasta indefinidamente les dije tengo hasta 95 sí. 97 años oh. en el entorno y uno no deja de, de, de observar eh, los aconteceres ¿no? de todo como viene todo transcurriendo y ustedes saben perfectamente, los pibes hoy se vuelcan a la tecnología, a estar con la. ¿Qué hacen los papás para poder charlar, para poder sí. fumar, para poder estar con los amigos? Tú le tiran el celular y el pibito está embobado y el 80% de los chicos usan anteojos. Mm. Eso que sí, no mucha, mucha más gente Sabrán que antes. que antes no se usaban anteojos. Sí, es cierto. Yo los uso de coqueto, no los necesito. Y soy un señor mayor. Créanme. Entonces. Oh. Eh, todo se va modificando, todo va cambiando y todo va generando, eh, digamos, distintas expectativas respecto de lo que uno va eh, entendiendo como el pasado y el presente. Y siempre en ese pasado tenemos la sensación de querer mejorar, ¿no? Porque, fíjate cuando ustedes se detienen ambos porque tienen una generación contemporánea, eh, en esto de mirar un visor con una diapositiva, sí. ya los está llevando a, a, a mamá y a papá. Claro. ¿no? Bueno, eh, a, a eso iba, al incentivo que cada uno tuvo exactamente. de chico. Qué bárbaro. Qué, eh, lo no que tan... vos dijiste antes, por, por eso lo conté, porque me acordé por eso. Claro. Bueno, es lindo, es lindo saber todo eso. En y tu como... caso ya directamente vino en el ADN, ya venía del abuelo. Eh, sí. Sí. sí. Está Claro, evidentemente sí, sí, sí. sí. sí. evidentemente sí. Eh... ¿Qué nos está quedando que no hayamos dicho? A ver... Eh... ¿Por qué tenemos sí. este pianito No, te lo traje como para tener algo, lo que pasa es que no sé cómo está esto, a ver si no anda, anda, Tiene un problemas técnicos <risas> con el pianito Pero esto es, tiene pila ¿no? Tiene pila sí ah ¿Y qué podemos tocar? A ver, lo que vamos a tocar es el A ver si sí, sí, se puede El leitmotiv de... Porque en realidad este sombrero No es el sombrero de Cebadius Es el Ajá. sombrero de otro personaje ¿Sí? Que se llama Que es como el alter ego de Cebadius Que está en, en subcontinuo Ajá. ¿Todavía no vieron subcontinuo? Pueden verlo en nuestro canal de YouTube Continuo Arte Ahí está <risas> Y el Doctor Do tiene esto, porque yo me olvidé el bombín de Sebadius, entonces ella me Ajá. trajo el bombín del Doctor Do Que es un personaje que hicimos especialmente para eso eh, Y en realidad es como un juego de palabras, como Sebadius es el tordo músico, es el, después está el Doctor, do, tordo, el doctor do. Do, do Que es una especie de inventor, eh, inventor raro, eh, que es medio reflexivo también porque tiene como unas especies de micro monólogos Con una música que siempre obviamente está compuesta en Do eh, y Michelle hizo el traje del Doctor Do, eh, un vestuario muy lindo, todo con la clave de Do. No sé si, si conocerán lo que es la clave de Do. Sí, bueno, claro, pero... Eh, pero paso a explicar, o sea, la música tiene la clave de Sol, que se usa para la mayoría de los instrumentos, claro. la clave de Fa, para la izquierda del piano, o muchos instrumentos eh, graves. Y hay una clave intermedia, que es la clave de Do, que, eh, que el, el único instrumento que la usa casi todo el tiempo es la viola. Tenemos el violín, viola. Violón, y contrabajo La viola como instrumento de, de orquesta Poco usado fuera de orquesta, lamentablemente Es eh, verdad Pero bueno, y después se usa a veces la clave de do En otra línea para el chelo. Pero sobre todo para la viola eh, Entonces dijo Y aparte me gustaba estéticamente como después pues dijimos, bueno, ella creo que se le ocurrió lo de la clave de do sí. sí. Qué eh, bueno Utilizarla para el Para el personaje Y el leitmotiv, a ver si esto funciona sí, A ver si me puedo A ver cómo se va acá? No, eh, <risa> me, me falla, me falla. Bueno, Bueno, esa era la ley del Doctor Do. Que después mm. lo puedes. Pues, si ven subcontinuo, van a ver esto orquestal. Eso mismo. De, con distintas distintas. Exactamente, maneras. pero dentro de todos los temas que vos me avanzaste, mm -hmm. todavía tenemos, Ariel, creo, alguno en puerta de esto. Hay temas. uno que yo quería mostrar puntualmente, que es eh, Rutina, porque en cuarentena hicimos el clásico video que todo artista sí. hizo de cada sí. uno en su casa, bueno, sí. lo hicimos con Maju, que era la cantante anterior, que compuso la melodía vocal de Rutina, eh, el bajista Fede Cáceres. Perdón, ¿me lo vas preparando, Ariel? Rutina, por favor. Sí. Eh, y, y bueno, el percusionista no había no podía, entonces lo grabé yo con una peluca, la a percusión mirá. y después como el como por la cuarentena también tenía yo el acordeón, la parte de acordeón que era muy poquito, también la grabé yo también vale. con otra peluca ah, <risa> para diferenciar los personajes ¿viste? y lo editó ella, por supuesto como que era la, la editora oficial de videos eh, entonces bueno, es, es una canción que es la misma estructura, la misma letra eh, es, pueden ver el espectáculo en vivo es como el, el, el hit ponerle de circo continuo porque habla también de la rutina diaria y la rutina circense la ah, rutina que tiene cada artista de circo entonces hace un juego de palabras con sí. eso y ahí bueno si quieren pueden escuchar bueno cuando vos me digas lo largamos eh no tiene título entonces Cebadius se va a levantar y va a ir a, a bueno, asesorarte, a ver, ahí voy. para que lo podamos escuchar. la la luz el el eh, claro. ¿Te pasa luz el frac? Lógicamente. Sí. Qué mejor que Cebadius para que nos pueda decir exactamente qué es lo que quiere, ¿no? Eh, eso es una realidad. Y contame, Michelle, vos aparte, ¿qué actividades haces? Eh, en realidad diseño gráfico freelance un poco Principalmente ah. igual en este momento Estoy como abogada a decir continuo A todo lo que es gráfica Y bueno, tengo un pequeño proyecto de, de, de streamer Que estoy ahí como ah, qué bueno. Iniciando justamente como Ryugent eh, Como que fui generando varios alteregos, ¿no? La vendedora es un alter ego mío Bien eh, En la cuarentena se empezó a pelear la vendedora con Ryugent O sea, mi otro yo La persona que vi en la casa Exactamente. Porque justamente eh, empezamos a hacer unas entrevistas Con los circontinuistas Y alguien preguntó eh, Yo, entrevistando como vendedora Dicen, ¿Y en dónde está? yo la encerré en el baño O sea, ahora la vendedora tomó posesión De la casa de Ryugen. Ryugen, está encerrada en el baño Y empezamos a hacer un montón de videitos Cortitos, sumamente divertidos Entre Ryugen y la vendedora, con lo cual ahí otro desdoblamiento de personalidad Que por sí. supuesto lo hacías todo vos Sí, pero exacto Y sí, estaba todo grabado con celulares Qué bueno Y le hacía la música especialmente para cada viejito Chicos, la verdad Ahí surgió un, un infomercial que hicimos sobre los cubos ah, sí, no, el, el primero sobre el primero, el, las infinitas. Las infinitas. Que no trajimos, no trajimos oh, Dios mío, que... Eso por venir Mal rápido Mal director Por venir rápido Bueno, resulta <ríe> que eh, vamos a tener la posibilidad de eh, que vuelvan a visitarnos sí. porque mira, normalmente después de cualquier entrevista quedan un montón sí. de cosas pendientes que uno quiso decir y no dijo Exacto. o por olvido o por omisión entonces queda la puerta abierta para que me digan che Víctor, eh, podemos pasar ustedes díganme, eh? yo no los voy a decir de por vuelta ustedes que... me dicen che Víctor, podemos pasar un rato y Vamos a contar todo lo que no contamos y de paso, bueno, los preliminares que a quien no le gusta escuchar y saber que están viviendo sus artistas, figúrense que tienen un montón de expectativas depositadas con esta obra, así que bueno, imagínense todo lo que va a quedar pendiente para que nos vuelvan a visitar. Ahora sí, Ariel, ¿lo escuchamos? O rutina, un nuevo tema de esta obra que vamos a poder escuchar en, en vivo, decir, continuo en vivo, nada más ni nada menos. Bueno, le... Claudio, para completar de alguna manera mensaje estos mensajes para, ellos, para la obra, sí señor. ¿Qué dice? Muy lindo, el, el ángel que les da el ¿Me mensaje. Permitís, ¿Vos me permitís? Bueno. Porque esa chica tiene una voz que me encanta Que la lea ella Se lo va a dar el ángel del disfrute No te lo quiero sacar El ángel del disfrute salió Fíjate, pero yo quiero que lo leas A ver, con sí. esa voz maravillosa que tiene a ver. El ángel del disfrute Es tiempo de disfrutar la vida Debes permitirte el placer, la alegría La pasión y la sensualidad Activa tus dones creativos Y mantente receptivo a la inspiración divina Bien te encuentras fértil para dar nacimiento a los nuevos proyectos. Recuerda que vivir en abundancia es un reflejo de un trabajo interior previo. ¡Qué hermoso! Qué hermoso Fíjate que te habla de un nuevo proyecto y yo ah, el día del, de la obra, el día que estrena, le dije eso, que era un cierre y un comienzo. Antes Algo chiquitito para a, hacer... Antes, antes, Sebastián, bueno, recuerden que sí. esto queda en nuestro canal Youtube, ah, así que pues, lo pueden volver a repetir, vale. pero si querés si quieren luego le sacan una fotito Dale. para que les quede porque es sí, muy si lo allá, pero sí. no importa, sí. luego le sacan acordate de dejarlo sí, aparte no así lo, lo comparten eh, nos va quedando ya muy poquito tiempo porque en esto somos hiperpuntuales, porque luego viene otro programa eh, todo lo que haya quedado pendiente que te parezca significativo de comentar que les parezca significativo comentar no quiero que quede algo como fundamental sin decir a ver, no, lo que mencionaba antes que no llegamos a, a mencionar, que, a que me olvidé de traer son la, entre otras cosas eh, bueno, tenemos los stickers y tenemos las infinitasas que son las, las tazas del circo continuo, que ahora se tienen que imaginar, pero si entra a nuestro canal de Youtube continuar de ahí pueden ver Los dos comerciales, porque hay dos De las infinitazas O sea, el día que vayan a ver eh, la obra Ese mismo día van a estar ahí Expuestas Expuesta las, las infinitazas infinitaza. Que van a poder comprar Claro, que tienen la infinitaza genérica de circontinuo Continuo Y además hay cuatro infinitazas más Con los personajes de Subcontinuo ah, pero mirá. Uno con la tejedora de, de sueños Que es un personaje que hace ella eh, Otro con otro personaje que hace ella Que se llama Magata, Magata. Que es una gata que hace magia Ah, mira. Eh, otra con el Doctor Do. Eh, y otra con los laborratones, que son unos ratones, eh, por eso tienen que haber subcontinuo, que son los, como los... Ayudantes, ayudantes del, del Doctor. Doctor Do. Que son los tres títeres, eh, que hizo, bueno, vamos a mandarle un saludo de paso a Martín Andrioni, quien le pueden seguir como Mameluco Títeres también, eh, que es quien hizo eh, y personificó lo, los laborratones eh, que son los... Los ratones de laboratorio, blanquitos, como todo ratón de laboratorio, pues son los tres distintos, que son los ayudantes del Dr. Do Lolo que le ayudan a hacer los objetos extraños que después vende la vendedora en el teatro. ¡Qué lindo! El que los inventa es el Dr. Lolo. Do. Claro, por supuesto. ¿Y cómo llegan estos objetos al teatro? A través de Magata. Magata en realidad es... Eh, era, en realidad, bueno, eso era, depende. La gata que tenía ella, que se llamaba Pandora, que cuando duerme... Se traslada al mundo del subcontinuo y se transforma en magata. Entonces ahí obtiene los objetos para pasarlos al mundo del circontinuo. Ven cómo está narrado maravillosamente bien, pero no me digan que no genera mucha expectativa. Así que, señores, por último, recuerden día y hora. Sábado. S sábado 10 de septiembre. A las 21 horas. En el cir circo del aire. Chacabuco 629. Entre. México y Chile. Ahí es. México y Chile. Eh... Y es una obra para todo el público, especialmente para adultos. Exactamente. Exactamente. Que no tiene malas palabras. No, uh -huh. ni, mala, ni, ni, ni doble sentido ni nada. De eso. ¿Entendieron? No tiene malas palabras. La vida puede transitar hermosamente bien también sin malas palabras. Así que... Eh, no, porque el atractivo parecería que está a veces, ¿no? Mm. Puesto en ese doble sentido, sí. en esa información. Ojo, yo lo uso diálogo. pero ¿y con ella, o sea, <ríe> pero, pero no es, pero por supuesto, pero bueno, eh, eso hace que la gente vaya con cierta calma y predisposición claro. a que saben que van a ver un, una obra de teatro, un arte, mm. ¿sí? Que no necesariamente va a tocar la suplicacia de la palabra fea. Todo porque, lo porque hay muchas obras o artistas que a veces Se utilizan al público como para burlarse Y yo odio eso, o sea, nunca quise eso No me gusta el artista que se burla del público Bueno, la, lo famoso la, la, la, la palabrita de interactuar con el público Interactuar está depende, bien Depende de qué Claro, bardearlo no, eh, son no, dos cosas no, Indiscutiblemente Hay mucha gente que ha contestado Yo fui a ver una obra, no a formar parte de ella mm. Y eso es una realidad eh, Yo creo que hay que predisponer el alma El espíritu la cabeza para sentarse calladito muy respetuosamente a ver y a creer en lo que vamos a ver y eso nos va a hacer luego eh, digamos hacer una devolución del producto que acabamos de comprar y vamos a poder decidir si la vamos a recomendar o no porque eso es fundamental la difusión de boca en boca che no sabes lo bueno que fue ver esta obra lo, lo bien que estuvieron los chicos todo lo que dijeron en algún momento en Nuevas Emociones, el programa de aquel viernes, bla, bla, bla, bla, bla tal cual, cheque bien. Y eso es ser eh, coherentes, es ser honestos en lo que se ofrece. Chicos. Yo quiero mandar, no, puedo mandar dos saludos y agradecimientos Por Bien. Bueno, Dale. el primero es a mi novia, a Julieta, Julinda. Eh, que sé que lo está viendo, así que le mando un beso grande. Da. Mañana nos vemos. quería No quería dejar de agradecerle porque además fue una de nuestras... De quien nos bancó muchísimo en pandemia. Bueno, Entonces, esa, ese tipo de cosas Julieta también... O sea... Grande. Eh, después al padre de ella, a, a Yang. A sí. por su paciencia sobre ruedas, decimos, porque nos lleven, nos trae claro. a los lados, cargamos escenografía. Tres de la mañana, venime a buscar, imprime carteles. Esas personas que están siempre apoyando. Qué, bueno, apoyadas, qué ¿no? bueno, es muy importante. También a Martín, al novio de nuestra maquilladora que también nos bancó un montón en lo mismo Qué lindo. Eh, después no, bueno, Luigi ¿Qué Colombo el fotógrafo que nos brindó su casa de estudio, eh, sacó unas fotos maravillosas en su continuo, las sigue sacando ahora, va a ser el fotógrafo del vivo y además nos ayudó a iluminar para, para trabajar con fondo verde y hacer un montón de cosas Exactamente. que un genio, Luigi lo requeremos eh, a Guga, que nos ayudó bastante, también Guga es el marido de Maju desde los inicios también Perfecto. también quería mencionar August, Raimondi, bueno, que Agustín Raimondi Agustín que yo <risa> aguantándonos, sí. Sí. volando con nuestros delirios creativos bueno chicos lamentablemente el tiempo es terrible el tiempo eh, no se detiene yo les, exactamente <risa> el tiempo pasa eh, yo les quiero agradecer Sebastián, Michelle la verdad que ha sido un placer a vos reencontrarte conocerte sí. a vos, la verdad un placer y queda la puerta abierta como les dije, Claudio, gracias una vez más, amigo, gracias por estar vos. acá haciéndome el aguante. Y nos estamos viendo el próximo viernes de 18 a 20 en AM Creativa Nuevas Emociones. Chau, chau.